Hola gente, YouTube, yo XJM, en este nuevo video estamos en Clash Royale. Vamos a intentar jugar y grabar. Porque llevo ya como dos siglos tratando de grabar Clash Royale y no se me da. Porque mi teléfono tiene poca RAM, porque la computadora no puede grabar. ¿Qué pues resolví todo ese peo así que vamos. Ahí vamos para la otra escena. Ahí vamos, 3, 2, Aquí estamos, miren. Ya estamos en Clash Royale. Ya podemos jugar. Y vamos a abrir primero los cofrecitos. A ver qué nos sale. Moneditas. Mini peca. Duendes con lanzas. Una mierda. De verdad. Eh, otro cofre. Oro. Rápida Duendes. Genial. Ahora vamos a jugar unas partidas. A ver si se puede. Vamos a ver. Aunque este mazo que me estoy llevando es una mierda. Eso decía al principio. Pero luego. ¡Vamos, sí! Joder, viste, tres. Tres ganadas, tres partidas ganadas seguidas. Vamos a poner a este gigante aquí. Me puso Chosa ahí. Lo cual va a ser un fastidio. Vamos a ponerle el mago aquí atrás. Para luego defender con la bruja del lado derecho. O simplemente le hacemos un contraataque. Vamos, vamos. Le lanzamos una descarga Eso le rompe, vamos, vamos, si sí llegamos, sigamos sí llegamos, ya sí Eh O sea, no te la esperabas, ¿verdad? Nos están haciendo Ya nos eliminaron nuestra tropa de la izquierda Aunque quedó el mago Lanzamos una bruja aquí Lanzamos un caballero ahí No sé si es buena opción, pero Quizás Con el tornado pueda hacer algo Sí, sí llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos, llegamos. a la torre. Importante, le hacemos mucho daño. Pero viene la trulla por ahí y eso es malo. Voy a defender con el mago, creo que no llego. Creo que me la tumban. Voy a lanzar una descarga. A ver, vamos, vamos. Defiende eso, maguito. Vamos. Ahora vamos a tratar de llegar a esa torre. Pero vamos a esperar a la bruja y al globo sí vamos a ahorrar el elixir para la bruja y el globo vamos a ir lanzando a la bruja por aquí para que vaya sacando los esqueletitos uy uy uy uy uy uy uy no tengo nada que hacer contra eso la verdad creo que me lo tumba sí voy a lanzar todo a lo loco vamos vamos vamos vamos No, creo que... Creo que la recagué No, ahí está la bruja, está la bruja Dios mío, no sé qué hacer Con bruja Y... ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gigante, adelante! Vamos, que si se puede Lanzó globo. Vamos, este es el contraataque. Vamos, descarga. Vamos, si sí llegamos. si ¡Sí llegamos! ¡Oh! Pero si nos hacen un contraataque, nos parten la madre, la verdad. ¡Ganamos! Primera partida. Primera ganada. Tres coronas. Perfecto. Vamos a jugar otra. A ver qué tal nos va. Creo que nos van a reventar porque este mazo... Se lo vuelvo a repetir, no me convence todavía. Pero he eh, visto que lo han usado mucho. Pero esos duendes se me olvida siempre quitarlos. Los iba a quitar ahorita y se me olvidó. Voy a lanzar una bruja aquí. Voy a lanzar un mago aquí. Voy a lanzar un mago aquí. Para defender de esas nenas que vienen allí. Incluyendo al mago porque él dice... Fireball. F fireball. <ríe> Voy a lanzar un gigante aquí. Y voy a tener preparado el remolino Por si acaso A ver Vamos, vamos, remolino Vamos, vamos, vamos, si ¡sí se puede Vamos Vamos que le llegamos a la otra Vamos, vamos, vamos Un globo Y si llegamos, creo que le reventamos ya la torre Creo que ya esto se acaba, se acaba aquí Así que voy a lanzar una descarga Para defender de esas arqueras Vamos Segunda ganada, creo que podemos jugar otra Para conseguir todas las coronas y abrir ese cofre Perfecto, hasta ahora todo ha salido perfecto Todo ha salido perfecto Pero esos duendes no los he utilizado por.. Así que los voy a cambiar rápidamente Voy a poner a... Creo que no sé... Creo que, de... que furia es mejor idea que dragón aunque dice que no tengo internet, joder. Ya, ya llego. Bueno, vamos con furia a ver si podemos hacer muchísimo más daño. A ver. Vamos. A ver. Como siempre, ahorramos elixir para la bruja y el gigante. O mago y el gigante, pero voy a lanzar bruja. De aquí, este lado. Uy, se está quedando pegado. No importa. Ponemos gigante aquí. Y él lanzó todo por la izquierda, así que podemos lanzar furia. Y... Romperle su madre. Vamos a defender con... Con esto por aquí. Creo que si sí, le reventamos la torre, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Le reventamos, le reventamos. No, no. Creo que él nos revienta a nosotros. Creo que fue mala idea. Voy a poner bruja por aquí. ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? Me la han hecho a mí. Pero creo que se la podemos jugar. Voy a, voy a ahorrar con el globo y la furia. Eso. Furia, furia, furia, furia, furia, furia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ah! No, no la tumbo, no la tumbo. No la no la tumbó A ver, a ver, no, no, no Falta, falta, falta, falta No, voy a tratar voy de defender este lado Porque me, me va a reventar Sí, creo que era mejor de opción de descarga, ¿no? ¡Auch! Sí, sí, sí Porque si no me revienta Tengo globo de nuevo Así que voy a ahorrar elixir A ver si se la puedo volver a jugar a ver, Voy a poner una tropa por este lado Porque de pana que me va a reventar ¡Globo y furia! ¡Globo y furia! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. Vamos Globito, llega, llega a tu destino Por favor Vamos, sí, joder, viste Tres, tres ganadas, tres partidas ganadas Seguidas en este gameplay Aunque creo que puse la cara aquí y no se me veía Nada más sino, oh, pero no importa Todo salió perfecto, vamos, vamos Vamos a abrir ese cofre, creo que ya tengo ya para abrirlo Perfecto Sí, perfecto, perfecto Vamos a abrir el cofre de corona, a ver quién nos toca Oro como siempre, de primero Bueno Oro como siempre, el primero a ver, gemas, siempre salen gemas Cañón Mortero Mosquetera Rayo, vamos Por lo menos, por lo menos, sí a mí me gusta el rayo Y lo quiero mejorar porque eso borra todo Eso borra todo Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Si quieres más Clash Royale dale like, suscríbete y comenta Para más Clash Royale Por lo menos necesito unos 20 likes Si, sí, 20 likes Si llegamos a 20 likes Subimos otro video de Clash Royale y seguimos, seguimos para adelante Y si te quieres unir a mi clan Aquí está, YMR oficial Aquí donamos muchas cartas entre todos No doy pecas Así que, no, yo no doy pecas <ríe> eh, ahí está YMR oficial con dos jefes Lo buscan, se incluyen Y hacer felices todo para el cofre, el cofre del clan Que es este fin de semana, por favor Atentos todos Así que, bueno, nos vemos en un próximo video Chao